festival del diablo. Hellfest, el festival del diablo. En esa actividad del festival del diablo, mira aquí a Lucifer, de Lucifer. Sí. esa actividad del diablo, que es con motivo a Dios, Halloween. Dios mío. Ustedes saben que aquí siempre hay cosas Halloween que se hacen y eso. La monería. Entonces, él hizo esa actividad de Hellfest, el joven, que está viendo en pantalla. Mire, y seguridad tiene atrás. Ah, tú, tú vean esto, pues, tigre está franqueado, eh. Entonces, el joven, cuando hizo este evento, mucha perso muchas personas comenzaron a, a subir videos que supuestamente en, ese, en esa actividad se iban a... a eh, se iba a pedir que sacrificio, cosas satánicas por el nombre que tenía. El joven había ido ya a un programa, yo lo había visto en el programa de los Fox Radio Show, donde él explicaba que él entendía que el nombre era un poquito fuerte, pero que... La actividad era una actividad común y corriente de Halloween y que solamente iba a llevar eh, artistas urbanos. Entre esos estaba Brian Mayer, Rochi y algunos chicos del patio. Bueno, la, es, él, antes de, de la actividad, le había aclarado a la policía y todo eso y había conseguido los permisos correspondientes. Cuando llegó el día de la actividad, la, eh, fue lo que vimos todos. que Cuando él cayó preso, sabe, detuvieron la actividad eh, incautaron algunas cosas que estaban en la actividad. El joven estuvo preso, no sé si vieron tiene video, cuando él está montado, amarrado con, con Taira, que se llama, con Taira. Taira, eh, y, y el joven me explicaba que es lo que le gusta, es lo que le quiere trabajar y eso, y que la policía había cometido eso. Olga Dinat era la fiscal encargada de eso, y me encontré raro que la actividad de que Keoguila no quiso ni siquiera hablar, tú sabes, la fiscal ni quiso hablar, agarraron a varios seguridad, mucha seguridad de los que estaban ahí, lo agarraron, el joven amaneció preso, oh, no sé si él eh, amaneció preso, tengo entendido, o duró varias horas preso, y luego fue liberado él y su equipo, y su padre también, bajo ningún cargo. La contra, muchas personas se alegraron. Yo me daba cuenta que yo estaba en la barbería y en la barbería la más se hablaba de eso. Muchas personas se alegraron porque el joven, porque le tu, detuvieron la actividad. Ese satánico. Eh, y otros eh, dijeron que fue un abuso que cometieron contra el joven. Ay Dios mío. Porque el joven eh, lo que estaba haciendo era su trabajo. Vamos a escuchar un poquito lo que él hablaba ahí calma porque yo sé que todo lo que está falta de una aclaración y de muchas confusiones que se han creado. Eso sí, acabaron con mi carrera, claro está. Tengo 10 años construyéndola porque trabajo de los 15 y tengo 24. Pero la vamos a volver a construir porque estamos jóvenes, como quien dice, y somos dominicanos. Y entendemos que este es el sistema de la República Dominicana. Ocultar con un simple party de Halloween muchas informaciones que realmente deben salir a la luz. ¿Cuánto tú pagaste el 500 pesos me estafaron. Ah. Yo vine a ver a Mayer, a Roche y, claro. y al otro artista que viene, ah. a Charo Blow, y a Barrio DJ más a ver. Y me estafaron, dime. Supuestamente por relaciones paganas, que, claro. que estaban... en el momento que entrevista a una de las personas que estaban en la fiesta, oye el motivo por qué fue a ver la fiesta. ¿Sabe? Si la supuesta fiesta era diabólica... Como se tenía, como se dijo qué, en las redes. ¿Y qué? ¿Y qué era? Dios pero lo que te estoy diciendo, si la super Pero Génesis, no, oye el qué, nombre, ¿cómo que es la fiesta entonces? Pero que, ¿Qué es? Y oye lo que dice el de tipo, Dios. el tipo fue a ver a Rochi. ¿Oye cómo él lo dice ahí? El tipo dice, fui a ver a Rochi. O sea, no, no es satánica. No, no, pero que, es que yo no sé si eso es todo Todo lo que Uno tenga que no mencionar si es al diablo satánico. Ahora, lo que se iba a hacer en la fiesta... Lo que iba a ser en la claro. fiesta. Pero no es era satánica. una fiesta, la fiesta normal. No es satánica. Era lógico porque tenía el nombre de satánica. De satánica. Ahora, ah, okay. que había una práctica satánica en el no, no, parque. No creo. No no, no no se le llegó a dar la práctica para Pero que, que no, se, de... no se encontró nada que tenga que ver con Ni eso. Una práctica satánica se promociona. Pero, Neto, pero ¿qué, qué había dentro de la, la fiesta satánica? Dime no, algo. Se dio, no, se dio, nombre, no se dio. Aparte del nombre. Okay. No se empezó la fiesta. ¿Pero tú sabe no sabes. Hubo un embargo. No ¿Qué se encontró ahí? Pero que tú no sabes. ¿Tú, pero que es ok. Si tú vas a tener a Brian Maya a Roche. Tú no sabes. Cantan música satánica. Roche canta pero, música pero satánica. Que, ¿Cómo es el nombre de la fiesta? ¿Cómo decía? ¿Eh? Es el FES. ¿eh? Lucifer. Al ajá, que el principio de Lucifer. Lucifer? ¿Qué es? ¿Qué es Lucifer? Nada, pero que ese es el nombre. Entonces, una pregunta. Es ¿Y satánico? lo de Halloween? No. Eso es satánico. Todo lo de Halloween es satánico. Es satánico también. Todo lo que tenga que ver con Halloween es o sea, satánico. Pues ha ¿Cuántas fiestas tú has visto con el nombre de Lucifer? Bienvenida Bella, acá. ella está con nosotros. Llegó no, a, a las a la 6 de la tarde. Este... Esto cabe destacar que la gente se está pasando con esto, porque aquí eran muchísimas fiestas de Halloween y sí. no vi ningún tipo de Sí. Fiesta... Es porque ninguno, ninguno ninguno se llamaba Lucifer. No, no es pero por el nombre. Pero no dicen cosas en nombre. No, no, es por el nombre, porque le apresaron. eso, es preso mi amor, que pero que, que aquí. aquí se cantan muchísimos reggaetones que discriminan no. a la mujer, Anda, No, muchis... no, mujer, esto, es, no. Ve, esto no de es feminismo, no venga con el feminismo de la no, mujer. Aquí mi amor, se discrimina muchísimo. No, oye, oye, oye, oye, y hay muchísimas canciones no que hacen se... provocación vulgares, es en esto. Okay. y no la prohíben y la siguen eh, incitando en las radio que incitan Ahora, violencia, okay. incitan por un, un hombre apoyar Génesis, apoyar apoyar un evento que se llame de esa manera eh, atención la madre de Génesis es una mujer de la iglesia <ríe> oiga lo que su hijo está apoyando no estoy apoyando. Está apoyando que el pari que le falta el respeto, hay muchachitos. El problema es que hay muchos muchachitos que quieren privar de lo que no es. Neto. Y pero, está haciendo pari, No, pero se, pero puede, todo, no pero, se puede incitar a eso. Pregunto eso. yo. Don Julio, el, cuando usted crea que yo pueda hablar, me abren el micrófono. Néstor no me deja no, hablar no, no, no, viene abierto. no, Néstor no me deja hablar No, no, no, habla habla. Eh, usted, yo, apoyando no, okay. lo malo ¿Y cómo No estamos pueden? apoyando lo malo Lo que no. pasa es pueden? que lo están apresando Inmediatamente yo leo ahí Lucifer, ya no lo quiero leer Ya no lo quiero leer Sin un cargo, no, no, yo yo no, no estamos hablando leer. del nombre Yo no estoy hablando del nombre no Porque ni leer. siquiera tenía conocimiento del origen del nombre de la fiesta Lo que estoy hablando es De la falta del derecho que se le está violando A esta persona O sea, lo apresaron se lo llevaron, amaneció preso y de, y de paso no había cargos contra él. Exacto, eso es lo que... Bueno. Entonces tú me dices a mí, es como que tú vayas a mi casa, me saques esposada ¿con qué cargo tú me estás deteniendo? Acusando, ¿Y, ¿Y con cuál qué es? me acusas? ¿Tú sabes cuál es Entonces está claro que ok, el nombre, perfecto. Y él yo no, él no, él no apoyo eso, eso. Él mismo dijo. Y él, él lo, dijo. lo cambió. Este él mismo, no lo creo que lo cambió el nombre, ¿verdad? Pero que aquí se sí hicieron muchísimas fiestas en él el fin de semana. Exacto. Él mismo dice, yo entiendo que el nombre es un poco chocante con un pueblo cristiano. Claro. No. Él lo dice. Entonces, lo que él yo digo Él no es... está mal, está bien, él no está mal. Lo que, que yo está digo es que está mal diciendo... el, que, el que le dio el permiso a ese señor, lo que le dio el permiso no pero está para pero eso. Lo que le dio permiso a él para hacer la fiesta. Para hacer la fiesta. No, no, para hacer la fiesta, el nombre de la fiesta. Cuando usted va a un ministerio de, ¿cómo es de...? de para registros. De eventos. Evento. Cuando usted lee, señor, mire... No, eh, ya, Lucif, ahorita Yayan -E, -E -E va a venir como invitado, abogado, y no va, va a dar algunas explicaciones legales sobre lo que pasó aquí. Ahora, yo lo, yo lo que me voy es con lo que la fiesta... Otto, que tenía supuestamente, que, que, tenía que la fiesta, pero no meterlo preso, porque hay un empresario... De eso permiso. estamos hablando. De ahí eso estamos hablando. El que le dio el permiso, que tiene que Pero, que la Neto, ¿por qué hay, hay cancelarla? Y que cancelarla? Dios, pero tú no estás yendo que te insistiendo demonios, tú. Pero aquí, muchachos, Neto, pero loco. La figura, ok, la figura principal de Carnaval, ¿cómo se llama? ¿El diablo cajuelo? Vamos a cenar el carnaval ahora por eso. No, pues yo no... yo no ¡Ah, pero, ¿Es que pero está! Pero es eso es un evento, eso es un evento. ¡Pues lo mismo! también era un evento. Era evento ¿Tú? está apoyando al diablo. Eso era bueno, un evento. Diablo. Pero tú estás apoyando al diablo. Tú eres un satánico. ¡Flaco! Claro, tú eres un satánico. ¿Cómo se llama la figura de del carnaval? De tú eres un satánico. Estamos hablando de Génesis. Diablo oye, cajuelo, pregunto oye, oye, yo. ¿Es o sea, verdad? Diablo cajuelo, pregunto escucha yo. Génesis. No, no, no. La gente que llame. Está bien, sí o no. En un país cristiano, que se respete la palabra de Dios, que un evento se llame Lucifer. ¿Quién es Lucifer? ¿A vos vamos a quitar el, el, el carnaval entonces. Porque el carnaval también es diabólico, se neto. Vamos a sacar el diablo cajuelo, entonces, entonces Vamos a sacar el diablo cajuelos. El carnaval entero pudieran quitar. Ah, pues te estoy diciendo Ay, que si todo. tú vas a quitar claro, una cosa para una... Si para una cosa tú, tú estás pidiendo. Es que no, es que ¿Tú no. Tú estás no. pidiendo que quiten el diablo cajuelo en una, pero en otra no. En este país? No país, las cuerdas rompen por el lado más débil. Sí. Hay muchísimas fiestas que se hicieron, no en San Francisco, a nivel Nacional del mejor disfraz, del que ganaron ah. el mejor disfraz. Eso se ha venido dando hace muchísimo tiempo. Ah. Cabe destacar que en esa parte, ok, el nombre no está bien. Y no, porque no, él mismo lo admite. No es... Claro, y lo cambió, por, creo, porque, ¿verdad? Él puso De paso por, lo cambió. Okay. Mira, pero como él dijo... No tiene ¿por mucha más, ¿por qué Porque llamó la atención. Inglés, pero que como él dijo, él dijo... Por, por más que le buscara un nombre que sea alegórico a la a Halloween, todo es brujo, todo es macabro. Porque Satánico. Halloween es eso. Porque qué ese llamó ese la atención? Pues se llama Juan Por el nombre, Talle, el, ah, el nombre. Ahora dije que iban a haber sacrificios. Creo que la, la fiesta la cerraron fue porque iban, o sea, se coló la información de que iban iba, a vender eh, que sus iba. pacientes. Que se iba a hacer una gran venta de esta pastilla muy conocida llamada uh. Éxtasis. Pero que no encontraron nada. Pero no encontraron nada. Entonces fue apresado sin ningún cargo. Que creo que es un inglés. De la seguridad, que lo encontraron con, creo que fue un dos tabaquitos, eso fue lo único. Y eso es algo personal de esa de ese seguridad. De 200 y pico seguridad que había. Nada más uno solo encontraron drogas. Yo estaba aquí, vení Yo estaba quito, todo dulce. No, no, no. Ese tío, de, porque, no, porque la DNCD dijo, y por eso es que a veces las autoridades tienen que saber lo que van a decir, porque todo se queda guardado. Sí. Todo se queda guardado. La le dijo en la primera declaración, dijo, que eh, iban a hacer esa fiesta para vender droga, uh -huh. para hacer eh, distribución de droga y no la encontraron. Lo único que encontraron fue un, un droga de, de uso personal de uno de los seguridad y eso es un vicio de él. O sea, eso no tiene nada que ver con, con distribución de droga. Claro eso no. fue lo único que encontraron, neto, pero ellos no, ellos eso eso que ellos no pudieron sostener. Yo quisiera que tú me un consejo no sostener, a mí de algo contrario a eso, para que vamos a quedar enemigos. Pero que yo. no es es, Sin es que no es que, que sea un consejo, aquí, no. Chiquito, no, Néstor, no. Ahí. Pero tú no puedes, puedes Pero eso es de él. Pero que es es uso. Uso. Eso, eso, él, eso es uso. de él. Eso es su uso. Pero no decir sabes, que no, no vendiendo no droga. cambiar óyeme, el mundo, no, Néstor. El problema mío con el evento es el nombre, no es de la droga, porque aquí droga hay en todos lados. Y sí. el nombre no está en discusión. Lo que estamos hablando es de la injusticia que se cometió con el que lo apresaron con sin cargos. Con el Tú dijiste, Néstor, tú dijiste, Néstor, que porque no lo dejaron? El nombre carlos. no está en discusión. Tú dices como que... Sometelo por el nombre. No a la iglesia que lo sacó. Tú sacrificio. te dices y te contradices, porque tú dices que lo, lo apresaron y se lo llevaron. Entonces luego dices o sea, que, que estuvo mal. Tú ves cómo en el alfa la B de hora comunitaria a ese señor... Porque. A ese señor. no hizo nada, que, nada o, escucha, de esto? Escucha, ¿Él no, no le faltó a la república con eso? que no? A la iglesia. No hablemos más de eso, por favor. Pero a la iglesia. No hablemos, no hablemos más <risa> de eso. Él lo cambió el nombre. No, no, no le, le faltó el respeto a, a, a los patrios. Ese hombre, ese hombre, lo que hay que meterlo dos semanas a la iglesia, día pues de las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Ahí. Ya, claro. Cómo? Pero que... Y el hecho que... Oye, inmediatamente... Neto, si tú vas a hacer... Ok, Neto. Vamos por un ejemplo. No me pongas ejemplo con eso, que no, no vamos a quedar en nada. Pues tú te voy a Una pregunta fácil. Tú trabajas para la discoteca. Y una discoteca te contrata a no, ti. Para pa, pa pa una está, fiesta no, de Halloween. Y de Halloween. Tú y dices que y no. Le digo que no. Pues yo comía ya. sin esa fiesta. Ya, tú está bien. Y ya, ya. Le digo que no. Cada quien tiene su punto le de vista que es que no. diferente. Es que tú estás no en contra de Dios. Nunca en la vida. No es te, que te, te estamos sacando de ahí. La vida. No claro, te estamos que te sacando te sacando de ahí. Tú ahora mismo te en contra de Dios. ¿Por ¿Por qué? Porque tú estás no Nada te podemos no, no, no, es No, no, Ay, que si no. Es que si él le había puesto un health fair desde el principio, no llama la atención y nadie sabe de la fiesta. Porque en San Francisco, ¿a dónde era la fiesta? En la capital. En, la capital. en San Francisco Macorís. No se ha escuchado esa fiesta Sí, pero tú ahorita dijiste en esto que en esa fiesta, si la habían dejado, iban a hacer que yo no sé qué día chaval. No, no, y eso no iban a no, hacer pasado. La droga un... pues rumba por ¿Pues eso lo sabes eh, tú. Pero que en todas las actividades, hay, hay actividades tú sabes muy bien, donde van los popis, donde eh, se vende eh, droga eso, con una botellita ¿sabes? de agua. No? Ah, pues ¿porque, porque ahí ¿porque no. ¿Por qué ahí no se tira la droga? Te está contradiciendo. ¿Por qué ahí la no se tira? ¿Por qué ahí la NSD no se tira? que no, si se había dado un evento, la droga llueve ahí. Pero qué droga neto, pues si no la encontraron. Ya que no, porque no se dio el evento. En eso. ¿Pero, que dónde, pero que se supone Aquí que... Aquí si se tiran los puntos y no encuentran droga. <risa> porque el está, está hablado, ¿eh? Ah, eso está hablado, No, eh. no me hable de no, eso. Pero que, Como que ahí no. Pero que se, se supone... Agua, ahí vienen. La, la DNCD, para poder mantener su credibilidad, que metió la pata para mí. Si usted entiende que... Bellanini y me robó. Ellos Un a... ejemplo. Ellos que y yo que vengo que y digo sabenles, públicamente y les, les, les. que no. ella me robó. Y después para de... Para ello alegarse. La justicia suelta a de, Llegar Llegar. de droga, Debían hacer como hacían con claro. muchísimas personas que van y se la ponen. No, está, de verdad, póngansela. Una para que la. una camioneta llena de droga entonces reafirmar... No, el, el error de ellos fue... Claro, el error de ellos fue, porque a veces si quieren ser muy tigres y en este caso fueron muy party. estúpidos. Te apuesto yo que si terminando el party o en el medio del party se tira y no se sabe lo que es Y cómo tú ibas a parar... Estaba ahí miles de personas. No, tenía que ser un operativo de cierta magnitud, no, no. que el, el, el, el, verdad se iba a salir de presupuesto Dios en lo mire, que señor, Nosotros señor, no podemos decir que en ese, ese padre se iba a hacer algo satánico. Quiero que ver, yo. La, atención, si dos no se, y no y se va a caer nueva. la cruz de la iglesia si él se va. <ríe> <ríe> ¡Pum! ¿Y qué fue? Dice el padre, cuando ese señor mire, no, no, no, no, Dios mío. <risa> Porque yo vaya. Es lo <risa> Porque Porque yo... Claro que sí, claro. Porque, Porque tú yo estás... vaya. Tú... Ay, Dios mío. Yo ni... <risa>